Hola. Pues aquí estoy, con la gente cargada de presente, con la subética ecológica. Fíjate cómo estoy que hay una gloria. Yo os invito a que, a que os metáis porque están haciendo una campaña muy interesante. Es una campaña que volvemos un poco a las raíces, al campo, a los productos naturales y a darle también vida a los pueblos, ¿no? para que la gente no se marche a las grandes capitales que de verdad, que vivo en Madrid y como que no es la ilusión de tu vida. O sea que aquí estamos, espero que compartáis y que apoyéis la campaña y que estas chicas puedan hacer la peliculilla que tienen y oye y que podamos seguir comiendo esto, a todo que muero, a vuestra salud.